qué tal a todos cómo están antes de empezar esta presentación quiero decirles que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado hoy tenemos la clase número 19 relacionada con el uso del subjuntivo en español y hoy particularmente vamos a estar hablando acerca del uso del imperfecto del subjuntivo y del pluscuamperfecto del subjuntivo son Dos temas que ya hemos estudiado en los videos anteriores y que a la vez presentan un poco de dificultad porque se pueden usar de una manera muy similar. Vamos a estar hablando acerca de estos dos tiempos verbales y eh, vamos a tener muchos ejemplos. Vamos a hablar acerca de los contextos de estas oraciones y espero que eh, eh, después de la clase del día de hoy haya un poco más de claridad o que se pueda comprender mejor la diferencia entre el imperfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto de del subjuntivo. Muy bien, iniciamos con las cláusulas sustantivas nominales. Este es nuestro eh, punto número uno. Cuando tenemos una expresión de deseo, duda o emoción en el pretérito o pasado, el condicional o el imperfecto de la cláusula principal el verbo conjugado en la segunda cláusula usa el imperfecto del subjuntivo o el pluscuamperfecto del subjuntivo entonces cuando tenemos en la, una expresión de deseo, duda o emoción, esos son tres tres funciones digamos que son importantes recordar, cuando es un deseo es una duda o una emoción entonces lo tenemos aquí, yo tengo la cláusula principal Aquí tenemos un deseo, una duda o una emoción. Y luego decimos: en el pretérito condicional o imperfecto, en la cláusula subordinada vamos a usar el imperfecto del subjuntivo. De igual forma, cuando tengo pretérito condicional o imperfecto, puedo usar pluscuamperfecto del subjuntivo. Entonces, estos dos temas, estos dos tiempos, perdón, vamos a poder utilizarlos y ambos son correctos. La pregunta es, tanto el imperfecto, el subjuntivo, como el pluscuamperfecto van a significar lo mismo. Bueno, de eso vamos a hablar en la clase del día de hoy. Iniciamos con una cláusula principal, con un deseo, duda o emoción. Tenemos la conjunción que, y luego tengo la cláusula subordinada. Y vamos a empezar con el imperfecto de subjuntivo. Yo digo, primero, él esperaba... Que ellos cantaran en inglés. Aquí tengo entonces un imperfecto. Él esperaba que ellos cantaran. Y usamos el imperfecto del subjuntivo. Que ellos cantaran en inglés. Dos. Otro ejemplo con imperfecto. Luis no creía que ella me conociera. Bueno, aquí escribir que ella me conocía. Y lo puse en, con un resaltador azul. Es decir, Luis no creía que ella me conocía. Usamos un, un imperfecto, pero es modo, modo indicativo. Eh, cuando esta, esta oración se la se la presenté a varios hablantes nativos de español y me decían: Yo no digo Luis, no creía que ya me conociera, yo diría Luis, no creía que ya me conocía. Bueno, la gente puede usar el conocía. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, de acuerdo con. Con, con la regla gramatical tendríamos que decir Luis no creía que ella me conociera a mí ya el uso que la gente le pueda dar ya puede ser algo aparte algo diferente a lo que estamos tratando en la clase del día de hoy entonces si nos quedamos con la regla que, que tiene la gramática del español vamos a, a utilizar el imperfecto del subjuntivo y diríamos Luis no creía que ella me conociera tercero tengo un pretérito. Sentimos, sentimos mucho que Luis estuviera en el hospital. Imperfecto del subjuntivo. Que Luis estuviera en el hospital. Cuarto. Ahora tengo un condicional. Me encantaría que tú trajeras a tus hermanas. Que tú trajeras. Imperfecto el subjuntivo. Cinco. Tengo otro condicional. A ella le gustaría que yo trabajara con ellos que yo trabajara aquí tengo cinco oraciones usando el imperfecto del subjuntivo donde tengo en la cláusula principal un deseo una duda una emoción quiero que recordemos bien estas oraciones porque van a estar vamos a seguir trabajando con estas oraciones eh, aprovecho este momento para a, a agradecer a toda la gente que me manda sus correos y que me piden este material. Si me mandas un correo al final de, de, de la clase, está en mi correo electrónico. Te hago llegar todos los PDFs relacionados con el modo subjuntivo para que puedas estudiar y puedas comparar de una forma más cómoda y más fácil ahí eh, donde estás estudiando. Muy bien. Ahora, yo tengo una cláusula principal también de deseo, duda o emoción, la conjunción que, y luego voy a tener una cláusula subordinada. Con el pluscuamperfecto del subjuntivo. Empezamos con la número uno. Dice usando el imperfecto. Él esperaba que ella hubiera ido conmigo. Hubiera ido pluscuamperfecto del subjuntivo. También recuerden que aquí yo podría decir hubiera o hubiese. Eh, y, y hay digamos un un diálogo muy interesante que cuál se usa, que se usa más el hubiera, el hubiese. Eh, que uno es arcaico que el otro es de a nivel escrito bueno existen diferentes diferentes eh, opiniones relacionadas con este en nuestro caso vamos a usar el hubiera hubiera ido conmigo 2 otro imperfecto luis no creía que ella hubiera ganado el juicio que ella hubiera ganado el juicio o que ella hubiese ganado el juicio también pluscuamperfecto del subjuntivo 3 sentimos mucho que el perrito se hubiera muerto aquí tenemos sentimos que es un pretérito un pasado sentimos mucho que el perrito se hubiera muerto con un pluscuamperfecto de subjuntivo 4 un condicional me encantaría que me hubieran invitado a la cena me encantaría que me hubieran invitado a la cena 5 otro condicional a él le gustaría que nos hubieran dado más dinero que nos hubieran dado más dinero eh, también quiero hablar un poco de, de, de la importancia de este tema en cuanto a que estos tiempos tanto el imperfecto del subjuntivo como el pluscuamperfecto del subjuntivo lo empleamos a diario siempre estamos haciendo referencias a estos eventos en el modo subjuntivo y mmm, créanme que hay bastante dudas yo hago mis oraciones, las escribo y siempre estoy llamando amigos mmm, que digamos no, no trabajan a nivel de enseñanza del en español y les presento estas frases y me dicen yo digo así, yo no digo así siempre es a nivel de, de oído como nos suene mejor eh, es, un, es un tema complejo eh, se requiere un nivel bastante alto de, de español para poder entender estos conceptos y diferenciarlos de una manera correcta eh, es por eso que en ese momento necesitamos entrenarnos escuchar comprender las reglas y sobre todo si tenemos la oportunidad de usarlos en contextos reales bueno es, es, es una manera fabulosa de aprender la diferencia entre esos tiempos verbales porque les digo honestamente eh, preparar estas clases eh, para mí como como profesor es de mucha exigencia y cuando hablo con mis amigos y, y les presento estas oraciones hay muchas dudas y hay diferentes criterios algunos dicen yo digo así yo digo así entonces lo más importante obviamente es irnos a las reglas por eso tenemos un, una organización que es la real academia de la lengua española que nos dice cuál es la forma correcta que debemos eh, utilizar lo que a lo que quiero llegar es que son temas que aún dentro de los contextos de los hablantes nativos representa digamos bastantes dudas acerca de su uso continuamos bueno muy importante tanto el imperfecto del subjuntivo como el pluscuamperfecto del subjuntivo son dos tiempos muy similares y representan un poco de confusión en su uso sin embargo es muy importante tener presente el contexto en el que se habla para usar el tiempo correcto. Veamos los siguientes ejemplos. Yo digo, uno quería que comiera más. Aquí yo tengo un imperfecto del subjuntivo. Y dos, quería que hubiera comido eh, con un plus perfecto La pregunta ahora es las dos preguntas o las dos oraciones significan lo mismo. Eh, son oraciones, perdón, no son preguntas. Van a significar lo mismo. Bueno, Aquí es muy importante tener en cuenta el contexto. Eh, sea un diálogo, sea un párrafo, eh, si estamos leyendo un libro, un texto largo, el contexto donde se presenta la oración eh, nos va a ayudar a determinar bien cuál de los dos usar. Eh, una vez más yo digo, quería que comieran más o quería que hubiera comido más. Las dos oraciones son válidas, son... Eh, están correctas en español, pero vamos a ver que tienen un significado diferente o un uso diferente. En el primer caso, cuando yo digo quería que comiera más, si usamos el imperfecto del subjuntivo, se refiere al momento cuando la acción se realiza. Es la, la, la acción se está realizando, digamos, en este momento. Quería que comiera más. Ya de pronto, yo, yo estoy hablando, hablando de un niño y estoy hablando con otra persona, digo yo quería que el niño comiera más el niño ya dejó de comer pero la acción está uh, sucediendo en este momento o acaba de suceder, es un, un pasado muy reciente cuando yo digo quería que hubiera comido más bueno, si usamos el plus cuan perfecto del subjuntivo contempla la acción una vez ya se ha realizado y yo diría que hay una distancia del tiempo en el pasado y ya la, la, la, la acción se realizó totalmente también vemos el ejemplo número 3 que decía ella quería que usted viniera y la diferencia la podemos ver con ella quería que usted hubiera venido y cu cuando eh, en español eh, hay una, una broma digamos cuando dicen que hubiera venido siempre dicen ah el hubiera no existe a nivel de broma el hubiera no existe porque quiere decir que en este caso ella deseaba a pesar de que ella deseaba que usted hubiera venido bueno usted no vino o sea ya pasó ya no hay nada que hacer por eso se dice que el hubiera no existe Es es como como una broma muy bien, ahora tengo un ejercicio completa las oraciones usando el imperfecto del subjuntivo tenemos imperfecto del subjuntivo y vamos a iniciar con la, la, la primera cláusula va a ser Luisa dudaba que y con base en Luisa dudaba que vamos a hacer el resto de las oraciones 1 Luisa dudaba que yo ir a una escuela privada porque es muy costosa en esta oración vamos a decir Luisa dudaba que yo fuera a una escuela privada porque es muy costosa. Dos, Olga, perdón, Luisa dudaba que Olga poder manejar un coche de cambios o un coche mecánico. Una vez más estamos usando el imperfecto del subjuntivo. Luego diríamos Luisa dudaba que Olga pudiera manejar un coche de cambios o un coche mecánico bueno en colombia y en otros países decimos carro en méxico se usa mucho el coche y es, es, es bien interesante ver, ver estas diferencias vamos con el número 3 luisa dudaba que ellos saber todas las respuestas del examen la cual nos va a quedar luisa dudaba que ellos supieran todas las respuestas del examen y la número 4, Digo, Luisa dudaba que Patricia estar en el grupo de baile. Vamos a decir, Luisa dudaba que Patricia estuviera en el grupo de baile. Por además, usando el imperfecto del subjuntivo. Número 5. Luisa dudaba que mi sobrino leer el libro en el fin de semana. Y nos va a quedar, Luisa dudaba que mi sobrino leyera el libro en el fin de semana y son cinco oraciones usando el imperfecto del subjuntivo eh, ojalá me manden el correo un correo electrónico diciendo Raúl mm, necesito el material del, del, del subjuntivo te lo hago llegar eh, para que puedan comparar estas primeras oraciones usando el imperfecto del subjuntivo y las vamos ahora a comparar con ah perdón tengo otro, otros ejemplos, digo ellos deseaban que y tenemos, eh, usando todavía el, el imperfecto del subjuntivo, aún hemos llegado al pluscuamperfecto, vamos a decir, ellos deseaban que Raúl estuviera imperfecto del subjuntivo, que Raúl estuviera a la altura de las circunstancias, dos, ellos deseaban que mi madre preparara comida mexicana, que es muy rica, ellos deseaban que mi madre preparara comida mexicana, 3. Ellos deseaban que nosotros pagar todos los gastos del hospital. Vamos a decir, ellos deseaban que nosotros pagáramos todos los gastos del hospital. 4. Eh, ellos deseaban que mis hijos usar esa ropa tan fea de ese almacén tan barato. Vamos a decir, ellos deseaban que mis hijos usaran esa ropa tan fea de ese almacén tan barato. Número 5, vamos a, a decir, ellos deseaban que nosotros estudiar durante todo el verano. Ellos deseaban que nosotros estudiáramos durante todo el verano. Tengo otras 5 oraciones usando el imperfecto del subjuntivo. Estuviera, preparara, pagáramos, usaran y estudiáramos. Ahora sí. Espero que me manden su correo, a, a mi correo electrónico, para que le, yo les pueda enviar todo este material y lo puedan comparar a nivel ya a nivel escrito, las oraciones que tuvimos usando el imperfecto y las vamos a comparar ahora con el plus Juan perfecto. Ellos no estaban seguros que uno, Juan, ir a una escuela privada. Nos va a quedar ellos no estaban seguros que Juan hubiera ido hubiera ido a una escuela privada en la oración anterior decíamos eh, usábamos el, el imperfecto Juan fuera a una escuela privada y Juan hubiera ido a una escuela privada aquí vemos la diferencia, si yo uso el imperfecto y digo que Juan fuera a una escuela privada podría decir que Juan aún está asistiendo a esa escuela, todavía está estudiando en esa escuela privada pero si yo digo que Juan hubiera ido bueno él ya fue a la escuela pero ya no está en la escuela ya acabó ese tiempo esa es la diferencia que marca el imperfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto del subjuntivo Dos, ellos no estaban seguros que Olga poder manejar un coche de cambios o un coche mecánico vamos a decir ellos no estaban seguros que Olga hubiera podido manejar un coche de cambios o un coche mecánico 3 ellos no estaban seguros que sus hijos saber todas las respuestas del examen vamos a decir ellos no estaban seguros que sus hijos hubieran sabido todas las respuestas del examen aquí tengo sabido que es un participio pasado irregular que también tenemos que aprender los, los irregulares, digo, ido, podido, sabido. Número 4. Ellos no estaban seguros que Patricia estar en el grupo de baile. Ellos no estaban seguros que Patricia hubiera estado en el grupo de baile. Y 5. Ellos no estaban seguros que mi sobrino hubiera leído todo ese libro que mi sobrino hubiera leído todo ese libro vamos con otros ejemplos ellos deseaban que la oración número uno Raúl estar a la altura de las circunstancias ellos deseaban que Raúl hubiera estado a la altura de las circunstancias Dos, ellos deseaban que mi madre preparar comida mexicana usando el pluscuamperfecto del subjuntivo nos va a quedar, ellos deseaban que mi madre hubiera preparado comida mexicana. Tres, ellos deseaban que nosotros pagar todos los gastos del hospital. Y nos va a quedar, No. ellos deseaban que nosotros hubiéramos pagado todos los gastos del hospital. Eh, una vez más, el contexto me va a permitir a mí identificar cuál de los dos tiempos es el correcto usar bien sea el imperfecto del subjuntivo o el pluscuamperfecto 4 ellos deseaban que mis hijos usar esa ropa tan fea de ese almacén tan barato y diríamos ellos deseaban que mis hijos hubieran usado esa ropa tan fea de ese almacén tan barato y la número 5 ellos deseaban que nosotros estudiar durante todo el verano. Nos quedaría ellos deseaban que nosotros hubiéramos estudiado durante todo el verano. Bueno, aquí con estos ejemplos creo que podemos ver claramente la diferencia entre estos dos tiempos, tanto el imperfecto del subjuntivo como el pluscuamperfecto del subjuntivo. Muy bien. Eh, continuando con el tema del subjuntivo, vamos a hablar un poco acerca de las cláusulas adjetivales que también tienen que ver con, con, con el imperfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto. Son, es un tema muy relacionado con, con, con este tema que ya llevamos 19 clases. Como pueden ver es un tema bastante complejo. Yo no podría haber dictado todas estas clases en 5, en 10 minutos porque sería información muy resumida, información muy corta pero aquí con los ejemplos con todas las excepciones, todo lo que hemos visto podemos ver claramente cómo funciona el modo subjuntivo de una forma digamos eh, más profunda en el español bueno vamos a hablar acerca de las cláusulas adjetivales que ya las tomamos al principio de esta lista de reproducción relacionada al, sub al subjuntivo vamos a decir si es necesario usar el modo subjuntivo y el verbo de la cláusula principal está en pasado Cuando yo digo yo amé, tú amaste, él o ella amó Cuando estamos en un imperfecto Yo amaba, tú amabas, él, ella, usted amaba O el condicional Yo amaría, tú amarías, él, ella, usted, amaría El verbo de la cláusula subordinada se usa en el imperfecto del subjuntivo Amara o amase O el pluscuamperfecto del subjuntivo Hubiera amado cuando se hace referencia a un antecedente indefinido o negativo. Eh, una vez más, esta es una parte de, con una explicación gramatical bastante, digamos, yo diría profunda. Eh, de pronto uno se asusta y me dice, ¿De, ¿de qué trata eso? ¿De, de, ¿de qué están hablando? Bueno, van a ver que es algo bien sencillo. Pero en el momento en que yo estoy hablando, yo no me voy a poner a pensar... Si está en un imperfecto, si estoy usando un condicional, si estoy usando eh, un pasado, si tengo que usar el imperfecto, el, el, el pluscuamperfecto, si la referencia el antecedente es negativo, si es indefinido. Es como mucha información. De todas formas, es importante conocer la razón por qué vamos a, a, a usar determinado tiempo de acuerdo con las reglas veamos el, el, este ejemplo, yo tengo una cláusula principal tengo un sustantivo negativo o un sustantivo eh, indefinido y tengo una cláusula subordinada con el subjuntivo por ejemplo yo digo yo buscaba una tableta que fuera hecha en china aquí yo estoy hablando de una tableta cualquier tableta es una tableta estoy hablando de un sustantivo indefinido ¿sí? no? no estoy especificando cuál es la tableta entonces tengo la primera cláusula está en imperfecto yo buscaba una tableta que fuera hecha en china usando en este caso imperfecto el subjuntivo yo buscaba una tableta que fuera hecha en china una vez más la tableta es una tableta indefinida así que no hay no hay eh, cabe dentro de la regla dos Allá no había nadie que nos hubiera dado información. Ah, acá ya tengo un pluscuamperfecto del subjuntivo. Allá no había, digamos, no había nadie. Es un sustantivo negativo. No había nadie que nos hubiera dado información. Pluscuamperfecto del subjuntivo. Tercero, yo compraría un libro. Aquí usamos un condicional yo compraré un libro que tuviera la letra más grande que tuviera imperfecto el subjuntivo yo compraré un libro que tuviera la letra más grande Cuatro, ella no quería un auto que costara tanto dinero negativa no quería un auto eh, estoy hablando de un auto indefinido no estoy haciendo énfasis o particularizando un auto en específico sino estoy haciendo una generalidad ella no quería un auto que costara tanto dinero usando un imperfecto subjuntivo y la número 5 yo quería a alguien es un sustantivo digamos indefinido yo quería a alguien que hubiera podido conducir hubiera podido plus cuan perfecto me gusta hacer énfasis en esto necesitamos un contexto eh, real cuando cuando vamos a usar esta forma de eh, tiempos diferentes de subjuntivo yo les les doy una sugerencia cuando estamos hablando de estos tiempos que, que son tan densos, tan complejos eh, cada vez que yo estoy escuchando un noticiero bueno, porque siempre estoy hablando de, de gramática, del español eh, cada vez que veo una oración, mi cerebro registra, eso es un imperfecto de subjuntivo lo anoto, lo escribo si me queda alguna duda, voy y lo reviso en la gramática. O digo, este es un buen ejemplo de un pluscuamperfecto de subjuntivo. Eh, Podría empezar que uno está un poco... Eh, poco cuerdo en la cabeza. Pero es una forma efectiva de uno eh, aprender a reconocer cuándo usar correctamente estos tiempos en, en español. Bueno. Seguimos con otros ejemplos. 6. Ellos siempre preferían preferían alquilar una casa que tuviera cuatro cuartos eh, ellos preferían alquilar una casa, o sea es un sustantivo indefinido, que tuviera cuatro cuartos, cualquier casa la única condición era que esa casa tuviera cuatro cuartos 7 Luisa nunca tuvo amigos negativo nunca tuvo amigos que la ayudaran con sus problemas tenemos un imperfecto de subjuntivo Luisa nunca tuvo amigos que la ayudaran con sus problemas también en esta oración ¿cómo nos quedaría si usáramos un plus con perfecto de subjuntivo? Luisa nunca tuvo amigos que la hubieran ayudado con sus problemas También y el contexto nos va a permitir identificar cuál de estos dos vamos a usar para que, que case mejor dentro de la oración 8. No encontramos un libro de matemáticas no encontramos, pretérito, un libro de matemáticas, cualquier libro de matemáticas, es indefinido. No encontramos un libro de matemáticas que explicara este tema de un modo más fácil. Imperfecto de subjuntivo. Que explicara este tema de un modo más fácil. 9. No hablé con nadie. Sustantivo digamos negativo. No hablé con nadie que me dijera quiénes son los dueños. No hablé con nadie que me dijera quiénes quiénes son los dueños aquí yo tengo no negativo, nadie negativo en, en español podemos hacer estas dobles negaciones, cosa que no pasa en el inglés 10 mi hermano buscaba una camioneta que fuera mucho más grande y bonita mi hermano buscaba eh, imperfecto una camioneta indefinido, puede ser cualquier camioneta que fuera, verbo ser mucho más grande y más bonita Ahora tenemos que también tener en cuenta que si la cláusula subordinada hace referencia a algo definido, algo que es real o algo que es específico, entonces no vamos a usar el modo subjuntivo sino el modo indicativo. Tengo la cláusula principal y yo tengo un sustantivo definido o también podríamos decir algo que no es negativo. Tengo la conjunción y luego voy a tener la cláusula subordinada en el modo indicativo, no en el subjuntivo, subjuntivo. Ejemplo, yo compré una tableta. Ah, aquí es un sustantivo definido. Ya compré una tableta, no fue cualquier tableta. Yo compré una tableta que fue hecha en China. Voy a usar un pretérito del modo indicativo. Una tableta que fue hecha en China. Dos, allí había alguien es un sustantivo definido, había alguien que nos podía dar información, usamos imperfecto del indicativo. Tercero, yo compré un libro que tiene la letra más grande, compré un libro, no, no, no cualquier libro, compré un libro y ese libro que yo compré particularmente tiene la letra más grande, usamos una vez más el indicativo. Veamos otros ejemplos con sustantivos definidos La conjunción y vamos a usar el modo indicativo 4. Ella quería un auto que costaba mucho dinero Ah, ella quería un auto particular, uno, un auto especial ¿Cuál? Ese auto que costaba mucho dinero Usamos el indicativo en un tiempo imperfecto 5. Yo encontré una persona Muy bien, encontré una persona podía conducir muy bien que podía indicativo en el tiempo imperfecto 6 ellos alquilaron la casa que tiene cuatro cuartos Ah, ya, ya no alquilaban o ya no buscaban cualquier casa o pues en este caso alquilaron la casa esa casa específica que tiene los cuatro cuartos y una vez más que tiene es indicativo en presente 7. Luisa tenía muchos amigos que la ayudaban con sus problemas ella tenía muchos amigos aquí no es, no es negativo Es un amigo, son amigos concretos entonces vamos a usar en la cláusula subordinada ayudaban sería imperfecto del indicativo continuamos 8. Encontramos un libro de matemáticas que explica este tema de un modo más fácil. Ah, muy bien, encontramos un libro especial, un libro particular de matemáticas, y ese libro explica presente, del modo indicativo, el tema de un, de un modo más fácil. 9. Hablé con alguien que me dijo quiénes eran los dueños. Hablé con alguien, un sustantivo específico, que me dijo quiénes eran los dueños. Eh, aquí tendríamos quienes eran imperfectos en el modo indicativo y 10 mi hermano compró una camioneta que es mucho más grande y bonita mi hermano compró una camioneta en especial y esa camioneta es presente en indicativo mucho más grande y bonita entonces miren que son detalles eh, bastante, yo diría pequeños pero que son muy complejos y que hacen una gran diferencia dentro de la gramática del español una vez más este tema corresponde a un nivel de español bastante avanzado y necesitamos tener un dominio de la lengua bastante bueno para poder entender eh, y poder usar de esto de una forma digamos correcta porque créanme que aún entre los hablantes nativos tenemos muchas dudas acerca de cuál tiempo usar en qué momento pero bueno para eso es importante ir a las reglas conocer la regla y yo no voy a decir que yo lo sé todo pero pero me cuesta también muchas veces que entender estas estas oraciones desde un punto de vista gramatical que cumpla con la regla ese ese sería el punto que cumpla con la regla para poderlo entender de una forma precisa eh, funciona de una manera diferente en el inglés no puedo hacer como trasladar la gramática exactamente como funciona en español a como la tenemos en inglés son gramáticas que trabajan de una manera bastante diferente a continuación te presento un ejercicio que nos dice completa las oraciones con la forma correcta del verbo en el modo indicativo o en el modo subjuntivo veamos el primer ejemplo que nos dice luisa deseaba comprar un vestido que no tener un escote muy grande tengo, deseaba que hay un, un imperfecto, Luisa deseaba comprar un vestido es un vestido, no es un vestido específico, se está hablando de cualquier vestido que no tener un escote muy grande diríamos Luisa deseaba comprar un vestido que no tuviera y usamos el imperfecto del subjuntivo que no tuviera un escote muy grande Dos, solo encontramos vestidos que tener escotes muy grandes vamos a decir solo encontramos vestidos que tenían uso imperfecto del modo indicativo que tenían escotes muy grandes porque son aquí ya estoy hablando de los vestidos específicos que encontramos por lo tanto vamos a tener un indicativo solo encontramos vestidos que tenían escotes muy grandes tercero no vimos a nadie que nos poder colaborar vamos a decir no vimos a nadie que nos pudiera colaborar este es un sustantivo indefinido nadie que nos pudiera colaborar eh, vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo cuatro necesitábamos a alguien que hacer un sancocho de gallina típico de Colombia. Por lo tanto, vamos a decir cuatro. Necesitábamos a alguien que hiciera un sancocho de gallina típico de Colombia. Alguien es un sustantivo no específico. Vamos a usar el imperfecto del subjuntivo. Necesitábamos a alguien que hiciera un sancocho de gallina típico de Colombia. El sancocho de gallina es un... Una, es como una sopa de gallina o de pollo muy bien continuamos seguimos con el ejemplo número 5 la empresa buscaba a alguien que saber hablar alemán y francés vamos a decir la empresa buscaba a alguien que supiera hablar alemán y francés buscaba a alguien es un sustantivo indefinido no es específico que supiera hablar alemán y francés usamos el imperfecto del subjuntivo 6 ellos no querían aquí hay un imperfecto que nosotros les ayudáramos con la mudanza ellos no querían que nosotros les ayudáramos con la mudanza tenemos un imperfecto aquí bueno vamos a usar el eh, imperfecto del subjuntivo 7 no había ningún gimnasio que tener piscina, sauna y sala de masajes nos va a quedar, no había ningún gimnasio que tuviera piscina, sauna y sala de masajes también aquí hay un, un imperfecto 8. Tengo un compañero de trabajo que ser alemán, vamos a decir tengo un compañero de trabajo que es alemán aquí es un compañero de trabajo, es una persona específica eh, es un sustantivo definido, digámoslo así, vamos a usar el indicativo, es, presente del indicativo 9, eh, ella no compró ningún libro que tratar de re remedios caseros Ning ningún libro, aquí no hay un sustantivo específico, vamos a decir ella no compró ningún libro que tratara de remedios caseros vamos a usar subjuntivo eh, Número 910. Lucy quiere unas botas que tener tacón alto. Aquí unas botas. Ella quiere unas botas específicas, unas botas que tengan tacón alto. Entonces también vamos a usar el tengan. Eh, eh, Lucy quiere unas botas que tengan eh, un tacón alto. Muy bien. Bueno amigos, este es el final de la clase número 19 sobre el uso del subjuntivo en español. Así que bueno, espero que esa clase sea de beneficio para todos nosotros y que eh, aprendamos algo nuevo en relación con este tema. Eh, recuerden por favor suscríbanse totalmente gratis a este canal. Comenten y comparten con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una, una nueva clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Por favor envíame tus comentarios, sugerencias y, eh, o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Recuerda que si quieres tener el material eh, por escrito de estas presentaciones, mándame un correo. En ese mismo correo yo te mando los PDFs de el modo subjuntivo, bueno yo espero verte en la próxima clase también quiero dejarte mis redes sociales para el canal de español Magical Spanish es, es, aparezco en Facebook, también en Twitter Te tengo la dirección y mi canal de inglés el Do You Speak English hablas inglés en Youtube, en Facebook y en Twitter, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima clase, hasta la vista amigos